En el mundo educativo contemporáneo, cada día son más frecuentes el uso de la fotografía y el video como parte de los procesos de investigación, de enseñanza y como muestra de evidencias para muchos procesos administrativos. La grabación de las clases y ponencias, los archivos de audio de las entrevistas se han convertido en recursos que utilizamos de manera cotidiana. Cada día está más legitimado el documental como recurso de aprendizaje y como producto de trabajos escolares. Hasta hace poco, la fotografía era una práctica artística relativamente exclusiva que requería de objetos y disposiciones muy particulares. Con la popularización de los teléfonos inteligentes que cuentan con cámaras fotográficas cada día más potentes, la fotografía ha mudado su carácter y su práctica se ha diseminado por todos los estratos sociales además de los teléfonos, las tabletas y hasta las propias computadoras son capaces de registrar fotografías. Si la fotografía era relativamente exclusiva, el video lo era todavía más. Había que tener conocimientos muy especializados y equipos técnicos muy sofisticados para su producción. Eso se está transformando de manera acelerada y la producción y consumo de videos se ha enraizado en las prácticas escolares. Hoy es necesario tener conocimientos y habilidades para identificar los archivos por su contenido o sus atributos. De ello depende la posibilidad de acceso y visualización. A cada programa de foto o de video corresponde un icono y una terminación en cada uno de sus archivos. Una vez identificado el programa correspondiente es necesario dominar los procesos de reproducción para poder visualizar videos, animaciones e imágenes, además de escuchar música o grabaciones de voz. Un nivel más avanzado de uso Corresponde con la capacidad de producir videos, componer audios o tomar fotografías, con la edición o alteración de medios y finalmente con la integración de productos multimedia. Una dimensión cada día más importante es la capacidad de distribuir los productos multimedia en diversos soportes digitales. Respecto a la creación y manipulación de medios y multimedia, es indispensable primero reconocer el hardware, o sea, si se trata de trabajar con foto, con audio o con video, que en los teléfonos exigen aplicaciones diferentes y para un uso más profesional es necesario equipo especializado como grabadoras, cámaras fotográficas o de video. Enseguida es necesario reconocer, según el tipo de medio, las particularidades de los archivos de acuerdo con sus atributos para poder descargar, reproducir y distribuir los diferentes tipos de medios. Cada día es más frecuente usar los programas o las aplicaciones adecuadas para la creación y edición de medios, para reproducir imágenes, audio, video y animaciones. Muchos académicos están utilizando servidores de medios para subir fotos y compartirlas. Están haciendo videos que suben a YouTube y presentan sus ponencias en los congresos utilizando recursos multimedia. Los recursos multimedia que exigen el dominio sobre el audio, la foto y el video, están revolucionando todas las disciplinas y profesiones. Desde el estudio del universo hasta la filmación de procesos microscópicos. Desde el uso de imágenes georreferenciadas hasta el uso de audios que registran sonidos de aves o ballenas de ciudades o individuos. Desde la conformación de evidencias y memorias en procesos de producción del conocimiento, hasta su uso como recurso para el aprendizaje en todas las materias del currículum. Desde la producción amateur, hasta la realización artística y profesional de medios audiovisuales. Sin duda, el mundo de las instituciones de educación superior se está volviendo visual y multimedia. En el campo universitario se ha superado el uso genérico de la foto, el audio o el video, como resultado del impacto de la revolución tecnológica, cada una de las disciplinas o profesiones que integran los campos de conocimiento de la educación superior está usando un software o una aplicación especializada en audio, foto y video. Todos requieren saber capturar, manipular y transferir su información en formatos de programas muy nuevos y especializados. Los formatos multimedia se están convirtiendo rápidamente en recursos muy utilizados en la enseñanza y especialmente en la divulgación del conocimiento. Por tanto, saber transferir y compartir ese tipo de productos se ha convertido en un saber indispensable para los académicos actuales.